Hoy por fin, eh, luego de una negociación pactada, los colonos abandonaron el puesto de avanzada de Eyatar. Según el acuerdo negociado esta semana, mis amigos, se colocará una base militar en cima rocosa de la colina. Los residentes del puesto de avanzada de Yatar en Crisjordania mantuvieron su trato con el gobierno y abandonaron voluntariamente su pequeña comunidad en la cima de la colina unos dos meses después de su llegada dejamos la montaña pero nuestros corazones permanecen allí dijeron y además de todo prometieron regresar el corazón de la nación está con la comunidad de yatar que está esperando con casas árboles jardines y senderos dijo y agregó un colono y dijo también que con la ayuda de dios pronto regresaremos de una manera majestuosa y legal el asentamiento de Eviatar es una prueba de amor de la nación por la tierra. Gracias a ese amor y devoción y con la ayuda de Dios todavía habrá mucho más. Con base en el acuerdo negociado esta semana se colocará una base del ejército en la cima rocosa de la colina que solo tiene un camino de tierra y un lote arenoso cuando ingresaron las 53 familias recordemos que en los colonos habían 53 familias en este sitio y una gran cantidad de activistas. Cuando se fueron habían logrado colocar pequeñas casas modulares en el sitio y así como una sinagoga, una guardería y un pequeño patio de juegos. También eligieron una gran estrella de David en lugar y colocaron grandes banderas israelíes. Se pavimentó un pequeño camino principal, al igual que algunos pequeños laterales con letreros de calles. Toda esa estructura ahora permanecerá en el sitio, mientras la administración civil evacúa y valora si la cima de la colina, cuyo estado de propiedad no es claro y por lo tanto se considera tierra de estudio, puede clasificarse como la tierra estatal. Los palestinos de la aldea de, Be de Beita y Yamat afirmaron que les pertenece. Pero el Consejo Regional de Samaria y el Movimiento Nahala, que encabezaron la iniciativa Eyatar, han dispuesto ese reclamo y han argumentado que puede clasificarse como tierra estatal. Si las investigaciones de la Administración Civil determinan que la cima de la colina de Eyatar puede clasificarse como tierra estatal, se colocará una yesiva en el sitio y se planea legalizar el puesto de avanzada con ...como un vecindario del asentamiento de Cafar. Entonces esperemos a ver qué determinan las autoridades, a ver si este terreno sí si les pertenece definitivamente a los colonos... ...o si seguirá siendo tierra de nadie, o si por el contrario, como están indicando también... Los palestinos sí si les pertenece a ellos. Bueno, mis amigos, hasta aquí esta emisión. Muchas gracias por, como siempre, por estar siempre ahí atentos a los últimos sucesos y acontecimientos noticiosos de Israel, Colombia, Venezuela y el mundo. Dios los bendiga y hasta una próxima emisión.